La vida particular y la vida laboral. Y estamos adentro de una escuela enfrentando todas las consecuencias del ajuste, todas las consecuencias del acuerdo con el FMI. Ayer hablando con las compañeras, preparando esta reunión, decíamos, tanto pinchábamos con el tema del Fondo Monetario el año pasado, me parecía que hablábamos extraterrestres y, hablábamos, y planteábamos que esta inflación se iba a dar así cuando, cuando mocionamos el IPC mensual, este es el segundo año que lo hacemos. Y que, bueno aunque gana digamos, la moción en nuestra asamblea, finalmente no alcanzó a comprenderse qué significa este proceso que se está viviendo y las responsabilidades políticas que tienen los gobiernos. Por eso manifestamos con, con claridad que esta conducción considera que a pesar de la derrota histórica del movimiento popular neuquino, la casa de gobierno no cambió de dueño. Y ese tema para nosotros es fundamental porque define cuál es la política que tiene que tener nuestro sindicato y qué papel tenemos que jugar como delegadas y delegados en cada una de las escuelas para enfrentar las consecuencias de este ajuste y además lograr las reivindicaciones que necesitamos. Reivindicaciones que son integrales, que pasan por nuestro salario, porque hoy estamos diciendo que el IPC trimestral es una pérdida, porque los bonos se sumaron, todo el mundo estaba desesperado, estábamos todos desesperados para ver si podíamos cobrar el segundo bono. Entonces el problema del salario se pone al rojo vivo con todas las otras cuestiones. Ahora, ¿qué hace la burocracia sindical? Por su naturaleza, deja pasar la tregua, deja pasar el ajuste. Por un lado está la CGT que dice que abiertamente defienden al gobierno y por otro lado están los vergonzantes de la CTA, en donde están los dirigentes de nuestro sindicato, que le dicen al gobierno que haga algo para paliar una aspirina para esta situación en la que estamos. Pero no se lanzan a luchar. Nosotros estamos enfrentando en las escuelas, y esto lo hemos visto en las últimas semanas. Hoy a la mañana tuvimos un debate muy intenso, fundamentalmente de los compañeros de media. Una, una compañera dijo, ¿qué pasa que los compañeros de primaria tal vez no vinieron a este plenario? No, a la mañana habían, había más delegados de primaria que de media, de la misma manera que ocurre hoy, pero es tan intensa la lucha que se está dando por la situación de la infraestructura por la unidad con las familias hasta los piquetes que se han hecho ¿vieron que tarde o temprano el piquete no llega? por ahí uno lo mira, digamos, con prejuicio porque alguien está tomando ese método en sus manos pero hemos tenido familias que han hecho asambleas y han hecho piquetes el tema es que cuando nosotros vamos a esta lucha el, el Estado, el gobierno, no importa el color toma nota y al tomar nota establecen los mecanismos para contrarrestar, frenar, anular, neutralizar esa lucha que se está dando. Porque estamos dando esta pelea por escuela porque no tenemos un, un plan de lucha provincial y porque no tenemos asamblea y muy bien que hoy firmemos este pronunciamiento y nos definamos en este debate si tenemos las condiciones o si apostamos a decir, bueno, vamos a tener que hacer como Suteba, como los sindicatos, digamos, opositores, incluso algunos ni siquiera nos están llamando al paro, ustedes saben que hay seccionales en Buenos Aires... Es como si nosotros llamáramos a parar en Zapala, o en Centenario, o en Villa de Agustura, y no fuésemos conducción. En su tema está ocurriendo eso. Son seccionales en donde la oposición está llamando y está como autoconvocando. Es muy importante, nosotros tenemos una seccional, tenemos nuestros mecanismos, podemos hacer nuestra asamblea. Porque la situación no da para más, es insoportable. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Una cosa muy importante que estamos detectando, y bueno, seguramente va a estar en sus intervenciones está echando mano a las famosas dispensas ¿no? Este, este, este modo de presión el apartamento oportuno del cargo que está en manos de los equipos de supervisión si una mamá o un papá nos mira con, digamos, de reojo por, o algo no le parece bien o quiere sacarse de encima acá hay compañeras que saben en este plenario que hemos tenido reuniones con madres que dicen eh, yo si quiero te saco de esta escuela y cuando alguien dice eso es porque sabe que tiene los elementos para hacerlo y es una vulneración de nuestros derechos. Entonces tenemos que organizarnos muy bien y el cuerpo de delegadas y delegados es la organización del sindicato adentro de la escuela. Es parte de la dirección de este sindicato. Y eso es muy importante. Yo estoy repitiendo cosas que seguramente compañeros con mucha experiencia, activistas de este sindicato, de esta seccional, ya la saben pero a mí me pareció auspicioso las manos levantadas de tantas compañeras y compañeros que por primera vez están escuchando estas cosas. Por lo tanto, tengamos mucha paciencia porque tenemos que integrar las experiencias. Nosotros tenemos aquí debates que dar. Y las tareas de los delegados y de las delegadas, no solamente como dice el artículo 62 de del Estatuto de Aten que tenemos que ser el nexo entre la escuela y la comisión directiva. Nosotros no queremos que tenga ese simple, esa simple tarea. Es dirección, es organizador, organizadora de su escuela. Ejemplos. Eh, la situación de infraestructura. El año pasado hicimos un curso, para decirlo de alguna manera, lo podemos reflotar o, o podemos llegar a las escuelas con esto. Las delegadas y los delegados, ¿tienen la posibilidad de organizar en la escuela y si los equipos directivos son mucho más? ¿La suspensión de actividades por insalubridad? Sí, lo pueden hacer. Se pueden establecer actas y demás. Segundo, las compañeras y los compañeros delegados ¿pueden participar de reuniones en donde hay situaciones contradictorias? Hoy hubo algunos ejemplos. En donde hay familias o alguien del equipo directivo o compañeras con controversias y demás. ¿Puede estar la delegado o delegado? Sí, puede estar. Y se puede organizar institucionalmente porque si esa delegada... después de nos anotamos todas las preguntas. No, porque era sobre lo que dijiste en es que, la suspensión. Cuando sí. en Jardín no hay directivo y está intervenido por la supervisora, porque hacemos la misma. es igual. Ahí están los debates, justamente por eso hablo de las relaciones de poder. Nosotros tenemos que promover. La escuela tiene que tener un espacio democrático. Las dispensas están eh, están siendo utilizadas como un elemento disciplinador, un elemento coercitivo, un régimen laboral verticalista. Eso existe. Nosotros luchamos contra eso y apelamos a que nuestras compañeras y compañeros del equipo de los equipos directivos y de supervisión no sean la correa de transmisión de la política ajustadora, digamos, y, y disciplinadora del gobierno. Es una lucha política. O sea, es no perder el sentido de clase. Yo. Porque cuando estaba en el aula y tenía la mano llena de tiza, tenía una política y después cuando el paso a una tarea de poder tengo otra. Bueno, es una lucha. Aparte, no estamos hablando de las directoras que tenemos enfrente, estamos hablando de cualquiera de nosotros el día de mañana. Porque hoy somos súper, digamos, luchadores y después cuando nos toca ese lugar, a veces uno se le chifla la cabeza. No. Entonces es muy importante el debate que tenemos que dar. Hay compañeras y compañeros que están dando una lucha, creo que acá hay hasta directoras y... Eh, que son delegadas, que asumieron esa tarea eh, los espacios de deliberación de, de en donde uno da un informe nosotros nos vamos de acá, mañana podemos ir a la escuela y buscar el espacio ya sea con un audio, ya sea con un texto o en la entrada de la escuela, en la salida en una reunión de personal, en una jornada de dar un informe, tratamos de que este informe de hoy no, no sea de acá la jornada del 9 si podemos hacer algo de alguna manera para comunicar lo que acá resolvemos o las iniciativas que tomamos mucho mejor, pero en la jornada nosotros no tenemos que pedir permiso para el espacio gremial nosotras coordinamos con los equipos directivos cuál es el momento del espacio gremial porque el espacio gremial perdón, porque la jornada institucional se ganó con lucha y se defendió con lucha cuando nos la quisieron sacar, las hicimos de preco amenazaron a los equipos directivos por hacerlas, nos metieron eh, ¿cómo se llaman lo que? escribanos que, para certificar que estábamos violando este, la resolución del gobierno y en vez de dar clases estábamos haciendo la jornada. Entonces en la jornada tiene que haber un espacio gremial que no son cinco minutitos rapidito que viene la, la, la merienda o el desayuno. Hay cosas importantes que discutir en la jornada, sí, por eso luchamos por ella. Pero la jornada tiene que tener 45, una hora, y si la situación es muy grave, el tiempo que se necesite... Eh, de espacio tenía. Un informe, de liberación, no así, rapidito. No. Ay, porque es un derecho que tenemos. Hoy los compañeros decían, no tenemos espacio o no hay, no se promueve el debate político. Porque cuando uno habla del de nuevo gobierno, o del gobierno en retirada, cómo hacemos para enfrentar los meses, uno está hablando con alguien que votó a alguien. ¿O no? Y acá estamos en un plenario, hablando si, si este rollo del MP y no del MP y. Entiendo que no todos votaron acá frente de izquierda, ¿no es cierto? Entonces el debate tiene que ser, digamos, muy claro y sincero entre nosotros porque tenemos que saber si la clase trabajadora docente tiene una expectativa en este gobierno, cómo ve el futuro, si va a pelear, si dice, ay no, esperemos un tiempito para que el nuevo gobierno muestre o la, la, la, la típica este pretexto de la herencia recibida, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que actuar porque la cabeza se nos parte con un techo que se les barranca contra nosotros, se desbordan las cloacas, nos pegan un atroviante, hay violencia entre los estudiantes, hay estudiantes que se van de la escuela, digamos que están las situaciones de los, de los chicos que se escapan, digamos tenemos unas responsabilidades enormes y para cuando llega el día del cobro y no cobramos lo que tenemos que cobrar. Y tenemos otro problema más, miren todas las tareas que tenemos para poder ordenarnos y encauzar nuestra fuerza de manera conjunta en función de la defensa de nuestros derechos. Es un, es un papel muy importante que juegan los delegados y los delegados, afiliar, afiliar el sindicato y acá les digo algo para que ustedes sepan que es muy importante, si la letra no es clara en la planilla de afiliación, no hay afiliación. Porque hay muchas compañías que dicen, hace cinco meses que me afilié no me hacen el descuento. Buscamos el historial de la afiliación. No sabemos si el número es un 9, es un 4, no se entiende si es una A o es una O. Hay muchas cuestiones que pasan por las cuales si las planillas de afiliación no son claras, no tienen incluso el número de teléfono con claridad, no podemos llamar a esa persona para decir, che, tu número de empleado que no lo pusiste en la, en la ficha, me lo podés decir porque sin número de empleada o el número de empleado. La afiliación no existe, es papel pintado con un abirome, nada más. Entonces, todas esas cosas son muy importantes. El acta de elección de delegadas y delegados, tenemos un año de mandato que se puede prorrogar hasta dos años, que sería un tiempo, digamos, nuestro mandato es revocable, nosotros a los seis meses nos mandamos una macana. Nuestros compañeros no pueden revocar el mandato si hay una decisión de así hacerlo. Eso sepamos no, ¿no? que somos delegados, como acostumbra el que diría que ya están ahí ñoqueando. No, nosotros tenemos una militancia, una tarea, un compromiso y demás. Entonces, si faltan delegados, y si nosotros por ejemplo fuimos electas en septiembre del año pasado, formalmente el, el mandato no se terminó, pero hay una compañera que se quiere sumar, como suplente o, o rotamos acá lo del suplente y titular es un lugar que hay que llenar en el casillero tratamos de colectivizar lo, lo mejor la tarea incluso los compañeros que no son delegados quedan una mano, ¿no es cierto? porque para hacer esta encuesta no podemos andar nosotros dejando el aula solo, en cualquier momento tenemos que recibir familia un montón de problemas que ya sabemos los que tenemos así que hay que colaborar tenemos muchísimas tareas, la cartelera es el establecimiento de un espacio nuestro ahí está toda la información aparte nos ordena no sé una compañera justo faltó el día que hablamos en el recreo pero dejamos el material puesto en la cartelera está la información y demás usamos un whatsapp acá hoy se habló muchísimo de que se están armando grupos por fuera de las listas que están muy regimentadas en algunas escuelas donde nadie puede opinar porque se pone la información pero bueno podemos opinar hoy algunas delegadas dijeron tuvimos que armar un grupo de whatsapp de las compañeras para discutir lo gremial o para la organización digamos sindical son Todas las alternativas que nosotros tenemos para organizarnos. Y difundimos los materiales y organizamos la cuestión de los salarios mal pagados. Porque como seguimos, como, si seguimos como estamos ahora, vamos a cometer muchos errores nosotros. Insisto que tenemos solo siete licencias y mientras la, el ajuste hace percha a las escuelas y los salarios, tenemos cada vez más trabajo. La cantidad de problemas que hay son cada vez mayores. Los problemas de violencia de género que tenemos que atender son cada vez mayores. Entonces necesitamos que las delegadas y los delegados empiecen a adoptar una nueva tarea. Hay problemas en los salarios, reúnan los compañeros todos los datos de los salarios mal pagados. Incluso ustedes mismos están en la escuela, porque en muchos casos es que no se le dio el alta como corresponde, hubo un error en la carga, alguien pensó que como no tenía, miren, esto todo lo que les estoy diciendo es verdad, porque son hechos reales. Una compañera hace tres meses que no cobra, porque la secretaria creyó que como no tenía el certificado antecedente, antecedente y no la quería joder, no presentó todo porque si no la iban a sacar digamos de ese lugar porque no podía haber tomado un cargo por no tener el certificado de antecedente eso se prorrogó hasta junio y la compañera recién va a cobrar el mes que viene un salario perdido por tres meses por un error de interpretación de una resolución hasta que fuimos al lugar ese es un papel muy importante, como tenemos dos franquicias gremiales, una de podemos utilizar para ir al, al, al distrito con los compañeros o compañeras que les digo son tres o cuatro por escuela más o menos el promedio que tienen algún problema y se va y se reclama y es mucho mejor que nos manden un mensaje ¿qué pasa con mi salario? ¿qué pasa con mi salario? ¿qué pasa? y nosotros quedamos para la mona porque hay algo que es irreemplazable nosotros podemos presentar un listado esto para que ustedes lo sepan y nos ayuden a transmitirlo pero la defensa del salario y el reclamo salarial es individual es por vía jerárquica, es a través de la nota a, tu, a la institución que te debe, porque tal vez ya te cambiaste de trabajo, no la escuela en la que estás, en la escuela que te debe, si coincide con la que estás, bárbaro. Pero fíjense que es una tarea muy grande. Después estamos juntando firmas para las asambleas de cargo, no podemos ir a las 16 horas todos los días a faltar para ver si podemos conseguir un, un laburo entonces no tenemos posibilidad y son muchas las compañeras de primaria que están firmando porque están buscando una alternativa laboral que nos habilita el estatuto y, el, y, el, y el, el título que tenemos bueno, nosotros necesitamos en síntesis dar un pasito más a lo que hicimos el año pasado para los compañeros nuevos pueden ser dos pasitos o un paso largo por la experiencia que se puede hacer tal vez en una síntesis de todo lo que nosotros hemos logrado necesitamos que las compañeras y los compañeros delegados se suman una tarea de organización, no solo en la escuela, sino también en las marchas. La seguridad, miren ustedes, ¿se acuerdan de lo que pasó el 4 de abril, no es cierto? Sí. En el 4 de abril nos acusaron de barbaridades. Si nosotros tenemos un cuerpo de delegados y delegadas, que está ahí, que está cuando... digamos que no es que vamos de invitadas, sino que somos organizadoras de esa, esa movilización de las banderines, que esté vistoso ante capital, que todos los banderines que estén ahí se levanten. Hoy un compañero hizo una propuesta de hacer una batucada, una maravillosa propuesta que hizo esta mañana. Digamos, darle mayor este luz, color a nuestra presencia en la lucha. Y también que sea agradable para las compañeras y los compañeros venir, marchar, luchar. Porque estamos viviendo una vida bastante jodida. Y esto es para nosotros tiene que ser una salida, se tiene que ver como una salida. Entonces si viene un cuerpo de delegado organizado, con las pecheras del sindicato, con los banderines y demás, no puede venir ningún era tan retirada a venir a patotear a alguna compañera o compañero nuestro. ¿Se comprende? No es lo mismo. Bueno. No sé si me falta algo más, pero creo que estas son las principales tareas que tenemos. Abramos el debate, veamos las condiciones, las contradicciones, absolutamente todo. Vamos a catarsear hoy a la tarde, seguro que vamos a catarsear, vamos a contar cada problema que vivimos allá la viva, pero no olvidemos que en nuestras intervenciones algo, la salida. ¿Qué hacemos colectivamente? Además de contar nuestro drama, consideremos lo que dijo Angélica al principio de la intervención. Lo de los jardines, lo de la posibilidad de llamar asambleas y hacer una acción. ¿Estamos con eso? Bueno, cinco minutos, buen debate.